Eh, vamos a comenzar con lo que es la definición, eh, como lo dijo don Armando, es la protrusión o salida de un órgano pélvico a través de la vagina. La vagina es como si fuera una habitación que tiene cuatro paredes y un techo. ¿Qué pasa si ese techo o si esas paredes se debilitan a lo largo de los años o ha resistido un peso muy fuerte como por ejemplo se produce en el embarazo? Entonces estas paredes se van a debilitar, estirar o a haber desgarros internos. Y al haber esos desgarros internos, los órganos que están en estas estructuras se tienden a prolapsar y salir a través de la vagina. ¿Cuándo es que se produce un prolapso? Por ejemplo, ya dijimos, el embarazo, cuando tenemos un parto expulsivo prolongado, cuando tenemos... Un bebé que ha salido, que pesa generalmente más de 4 kilos, ¿ya? Eh, o cuando ha habido algún desgarro al salir el bebé por el canal. Otros factores que nos condicionan para que haya un prolapso genital femenino es la obesidad, son la resequedad de los tejidos de la vagina, estreñimiento crónico. Todos estos factores hacen que la paciente pueda tener prolapso. Sin embargo, hay también prolapsos en pacientes que nunca han tenido hijos, que son delgadas y que no tienen ninguna de esas patologías. Yo quería hacer un hincapié que me preguntan muchas pacientes, que es esta. Eh, doctor, yo tengo escape de orina. ¿Es decir que tengo prolapso? No necesariamente. No todo prolapso uterino te origina escape de orina. Y no todo escape de orina o incontinencia urinaria es producida por un prolapso. Ok. Ahora, una, una eh, pregunta habitual de las mujeres es decir, doctor, ahora que me va a tratar quirúrgicamente, me va a operar por mi prolapso, ¿me van a poner malla o no me van a poner malla? Y muchas veces la paciente dice, doctor, pero a mí ya me operaron y me habían puesto malla y otra vuelta estoy con los problemas. ¿Qué contestarle a esos pacientes? La tendencia actual es de colocar menos mallas que antes. Anteriormente usábamos mallas para los prolapsos. Una eh, cuestión que me ha faltado definir es que puede haber un prolapso anterior en donde está la vejiga y la uretra. Si esta uretra está suelta y no tiene una buena base de sostén podría haber una hipermotilidad de la uretra y eso original escape de orina. En la parte de atrás de la vagina tenemos al recto por abajo y más arriba al intestino delgado. En el techo tenemos al útero, que cuando se dilata una estructura que se llama úteros sacro o primer plano de lance, que así es se llama, se cae el útero. Entonces, la tendencia actual, el que tiene más resultados según las evidencias, es la colocación del TOT solamente para el escape de orina, en el cual se pone una malla por abajo de la uretra. Y esta es la que ha tenido más resultados. Las mallas anteriores que usábamos para el prolapso posterior o del recto y del intestino delgado o para el de la vagina en la parte anterior están quedando un poco en su uso. Ok, una pregunta también muy a menudo de las pacientes es, doctor, cuando a mí me operan de prolapso genital, eh, ¿en qué tiempo puedo hacer mis actividades? Porque pues, ustedes saben, doctor, yo tengo que... Atender a la familia, cocino, me ocupo muchas cosas, no puedo este, estar inactiva. ¿Cuánto tiempo es que dura en promedio el posoperatorio? La paciente generalmente se va de alta de un prolapso de la operación, de un prolapso de la vejiga o del recto al día siguiente. Pero si extraemos el útero, cuando el útero ya está muy caído y la paciente ya no desea eh, conservar la vagina para que tenga relaciones sexuales, entonces se saca el útero. Y cuando se saca el útero, sí, un promedio de más o menos dos días a tres días intrahospitalario y la recuperación es más o menos hasta el mes o hasta los 45 días. A partir de ahí, la paciente ya puede tener las eh, actividades habituales, incluyendo las del tema sexual. Otra pregunta es, eh, los médicos, para calificar qué tan avanzada está un prolapso, tenemos... Prolapso grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Para que la gente entienda, cuando ya parte del órgano, sale por la, vagi la, la, la vagina, ya ese es un caso complicado. ¿okay? Ahora, hay muchas pacientes del Perú que dicen, doctor, tengo estos problemas, pero no tengo plata. Y ese es un drama nacional. Nosotros los médicos sabemos que en las etapas iniciales del prolapso, cuando recién está comenzando, pero hay los mismos síntomas, hay problemas, las constantes infecciones urinarias, también existe el, escapa, el escape de orina, cierta molestia que hay allí. ¿okay? Sabemos los médicos que hay un ejercicio que eh, eh, se llaman los ejercicios de Kegel, o Kegel, donde el truco es que así como cuando tú agarras una mancuerna ...y comienzas a hacer ejercicios... ...se te pone un punche tremendo... punche acá un brazazo grandazo... ...que parece un brazo de camionero... ...¿no? ...porque estás haciendo ejercicio... ...también los ejercicios de quejel... ...¿qué te dice el médico? ...te dice siéntate... ...concéntrate... ...y aprieta el ano... ...apriétalo y suéltalo... ...apriétalo y suéltalo... ...apriétalo y suéltalo... ...este es un ejercicio... ...muy práctico que de tanto ajustar y relajar, ajustar y relajar el recto, que lo puede hacer cualquier mujer en cualquier parte del país y se ahorra un montón de plata, va a hacer que ese piso ¿no? crezca, se fortalezca y eso pueda ayudar en gran parte. La gran pregunta para el especialista es, ¿hasta qué grado de la patología, de la enfermedad, hasta qué grado estos ejercicios de quejel pueden ayudar y cuándo ya no pueden ayudar? Definamos primero que para la cuantificación del grado y tipo de prolapso que tiene una paciente, existe el POPQ, las siglas en inglés. Entonces, esta nueva clasificación, bueno, no es tan nueva, ya tiene como 10 años inclusive, pero que no se maneja todavía en todos los hospitales, es en la que nos dice que hay 4 grados de prolapso. Ustedes tienen que ver que el IMEN, que es la parte entre la parte interna y la parte externa, es el punto divisorio. Lo que está antes es un prolapso grado 1 o grado 2, y desde ese punto para adelante es el grado 2, 3 y 4. Los ejercicios de Kegel, como lo ha dicho el doctor Armando, eh, sirven para, para los estadios iniciales, un grado 1, un grado 2, pero cuando ya el órgano ha salido más allá del Imen, o sea un prolapso grado 3 o 4, los ejercicios... Podría servir para mantener con avance, pero ya no va a servir para regresar estos órganos hacia la vagina. Ok, y ahora la pregunta del billón. ¿Dónde todo el Perú puede encontrar al doctor Luis Montesinos y vaca? <risa> Luis Montesinos vaca. No, pero Vera. hay que decir y vaca con, con, con, con alcurdia, tipo, tipo, no, tipo el virreinato. En honor, honor a oro. mi madre. honor A tu madre, en honor a, a mi tu madre, santa madrecita. Que me estará escuchando, madre... Eh, sí, yo tengo un consultorio particular en San Isidro, en Avenida Guardia Civil, Ya. Eh, 186, consultorio 202, estoy todos los días en la mañana y también trabajo en el Hospital Rebagliati, en el área de ginecología especializada y este, estamos ahí para atenderlos a todos ustedes. El número fijo es el eh, 763-978 y me pueden ubicar mejor en la página de Facebook como doctor. DR, Luis Montesinos Vaca, Ginecología. Ahí me pueden escribir, hacer consultas gratuitas eh, y averiguar dónde estoy para que me puedan ubicar para ayudarlas a todos ustedes. Con tu, el mayor cariño. ¿Y tu celular? Mi celular es el 988-54. 988. 54. 988 54. 88. 88. 16. 16. Voy, a, voy, a a voy a repetir en cámara lenta. Gracias. Celular del doctor Luis Montesinos Ivaca. En honor a su sacrosanta madrecita que nos está escuchando y le mando un abrazo. El teléfono del doctor Luis Montesinos Ivaca, ginecólogo, es el 9885-48816. Ahí tiene un gran profesional, si lo requiere. Gracias Luchito. Te bajo la hoja, lo vengan los iracundos. Muchas gracias, sí, soy un hincha de los viracundos Y quería agradecer, y hay una persona que se va a emocionar mucho, que es ahí mi hijo, que se llama Fernando Alonso, tiene cinco años, y mi hijita que tiene dos semanas de nacida, Luisa Fernanda. Gracias. Ok, gracias Lucho. Bien, vamos a seguir ahora.